We, we, we, we, we. Eh, eh, eh, ¿Qué pasó? Opa. ¡Opa! ¿Qué pasó? No, no puedo... ¡Opa! ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Quién sos tú? ¿Le pareces a Ariel con mi... ¿Sos Ariel con mi gote? ¡Oh! ¡Para! Sí. ¡Para! ¡Para! En el evento anterior te sacaron esposado! ¿Cómo te escapaste? ¡No era yo! ¡No era yo! ¡No! ¿Qué no. va? ¿Qué va? ¿Sos, no, no, no, no. No, no, sos vos, sos vos, vos, mirá pero pará, hay secuestro de ruta, no puede haber secuestro de foro de política de no, colgar, no, no, no, no pará, no, pará para. hay que, que solucionar, sea? Tomás está activa no, no, pará ¿por qué me vas a echar? la, la gente votó por mí no, no, no, te no, no te, todo, terminó todo, todo? todo que todo espacio terminó claro. Escúchame. No. decídanse, por favor y uno solo todos estos. El que quieran, pero uno ocho, no oso. No, Yo no los quiero escuchar. ¿Y ¿Qué va a decir que te quieren? No te quiere ninguno. Mirá. Nadie. nadie. ¿Te parece? Bueno. Nadie. ¿De una forma tenemos que definir esto? Definamos. Pero viene eh, un piedra, más para acá. Piedra, acá? piedra, piedra papel, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Rápido, tres. por favor. Para ahí, bah, Eso es lo que querés. Eh, no, no, no. Eso es lo que querés. Dale. ¿Te animás o no? Dale, cabrón. Claro. Dale, vamos. Piedra, papel, tijera. Vale, otro, otro, otro. No, no, no, para. Oh. No. Piero, pelo de tijera. Ah. Otro. Dale, vale, vale. No, no, no. Piero, pelo de tijera. Ah. Uno, uno más, uno más. Piero, pelo de tijera. Vamos. A tres. Gracias, Ariel, un gusto. Vamos. Fuera mi foro. Acá tenés bigotito, ¿no? Quedamos bigotito? como amigos igual. Escúchame, antes que me vayan ¿no tenés un barra de 16 que te sobre por ahí? Fuera mi foro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué cosa Son ¿sí? así, son así. Le das la mano y te agarran el codo. Eh, bueno. bueno. Bienvenidos al Foro Público de Políticas de CNIC 38. Eh, tengo en el guión muy buenas tardes, muy buenos días. Es. Eh, mi nombre es Tomás Weger y junto a mi compañero Ariel Rojas, no, perdón, mi nombre es Tomás Lynch y junto a mi compañero Sergio Rojas vamos a estar a cargo de esta sesión. Sergio se presenta. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en este foro. Les comentamos que así como la discusión de este foro es muy importante para la decisión del consenso, de las propuestas que vamos a estar presentando aquí, es muy importante también la discusión en la lista de políticas. Así que para aquellos que no están suscritos los invitamos a que se suscriban, opinen, den su opinión al respecto porque es muy importante para nosotros para la toma de decisión. Para los que no saben cómo suscribirse y necesitan una, de un apoyo, pueden acercarse a nosotros o al stand de LACNI, que con mucho gusto podemos ayudarlos. En esta edición del foro tenemos un total de seis propuestas que van a estar siendo presentadas. Así es que sin más mención, arrancamos con la presentación del foro. La presentación. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno. Eh, bien. Voy a cuando aparezca ahí atrás. El, ahí está, perfecto. Bien, la, la dirección de la lista es politicas.lacnic.net. No es necesario ser miembro de la CNIC, no es necesario ser de la región de la CNIC, es gratuito y lo único que tienen que tener es un correo electrónico para, para discutir las, la, la mayoría de las... De las discusiones se realizan en la lista de correo y justamente aquí en el foro público. En los moderadores somos Sergio Oil Rojas, ahí tienen el correo, y Tomás Gas Lynch, y evaluamos el consenso de la comunidad sobre las propuestas. En la lista de correos y en esta sesión, cabe aclarar, aplica el código de conducta de la CNIC. Y la participación, por supuesto, es libre. Siéntense libres de acercarse al micrófono, hacer preguntas a los autores, eh, decir si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y muy importante decir por qué están de acuerdo y por qué no están de acuerdo. El QRS que lo hizo hace años Ariel está ahí y te lleva a la suscripción de la lista. ¿Listo? Se quedó trabado. O no estoy apuntando bien. Ahí está. Gracias. Bien. Bueno, los invitamos entonces a participar desde su propio lugar, ya sea que trabajen en una gran corporación. Eh, o sean usuarios finales interesados. O sea, no es necesario pertenecer a un ISP, eh, no es necesario ni siquiera estar conectado a Internet, aunque sería raro que no estén conectados a Internet. Eh, entonces, toda la gente que esté interesada en promover mejoras a nuestro manual y proceso de políticas está invitado. El proceso de desarrollo de políticas tiene cinco etapas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 eh, no solo hayan pasado esas ocho semanas de discusión, sino que haya sido presentada la propuesta alguna, al menos una vez en este foro eh, público. Hacer ahí. Bien, ¿qué es el consenso? Es la gran pregunta y es no votar si quieren verlo de esa manera sino que acá en el PDP de la CNIC es cuando consenso se logra cuando hay opiniones significativas, hay una discusión amplia sobre el tema y no subsistan objeciones, o sea, no importa que seamos mil personas que, estamos, que estemos de acuerdo con una propuesta, si hay una persona que ve que hay algunas objeciones irrefutables, eh, no se llega al consenso, es decir que no votamos aquí, no es mayoría absoluta o primer minoría,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 fue rechazada por los moderadores porque el texto enviado no corresponde al FPP. Muy probablemente tengamos una discusión en el OpenMIC sobre esta, esta última propuesta LAC 2022.5 versión 1. ¿Qué pasó también? Por primera vez hemos armado un grupo de trabajo. Había dos propuestas sobre elección de moderadores del PDP. Se formó un grupo de trabajo con seis personas.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 Para eso, los moderadores, vamos a dar 18 minutos de tiempo al autor para presentar su propuesta. Eh, luego de esos 18, tenemos 5 minutos de análisis de impacto, el cual no es opcional y va a estar siendo presentado por el staff del ACNIC. Luego de los 5 minutos, vamos a abrir el micrófono por 20 minutos para que la comunidad opine acerca de esa propuesta, pueda preguntar, consultar al autor, dar su opinión. Recuerden, por favor,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 eh, recuerden que el botón chat no deben escribir sus preguntas ahí porque no se le han tomado en cuenta solamente vía Zoom en el query en Sware y levantar la mano y además de eso tenemos aquí en sala tres micrófonos donde podrán levantar y dar su opinión eh, indicamos a los que van a hacer eso que digan su nombre, país y organización a la cual representan Bien, posterior a los 20 minutos, vamos a dar dos minutos para la medición de temperatura. ¿Qué es esto para los que están participando por primera vez? Es un espacio, o más bien una encuesta, para medir la aceptación de una propuesta. Este, esta medición de temperatura, para los que están conectados vía Zoom, les va a aparecer un, un cuadro donde dice votación. Esto no es una votación, tengan en cuenta, es solamente una encuesta para tener una percepción de la aceptación de la propuesta. Vamos a ver el manual de uso de este foro. Eh, cada orador habla en su idioma nativo, responde en su idioma nativo. La sesión está siendo traducida y transcripta en vivo. Reiteramos que para los que están conectados vía Zoom, tienen que presionar el botón Join o unirse, creo que dice en español para que puedan disponibilizar y elegir el idioma español, portugués o inglés. Y así también poder ver la transcripción en vivo. Pedimos a todos los participantes respetar los tiempos asignados por los moderadores, así podemos terminar en tiempo y forma el foro público. Bien, en el esfuerzo de tratar de escuchar a todos, vamos a priorizar la diversidad de voz. ¿Qué queremos decir con eso? Que se intentará en la manera de lo posible, de que quienes se hayan pronunciado, hasta, no se hayan pronunciado hasta el momento, lo hagan. Vamos a dar la palabra a esa persona antes de dar a la persona que ya se hizo, que ya se pronunció. Vamos a repasar la agenda de, los, de, los, de, los, de las propuestas que se van a estar presentando. A las 9.30, son 9.33. Bueno, vamos a correr un poco con esto. Eh, se va a estar presentando la LAC 2022-1 eh, en su versión 2. El, el, texto de, el, el título de la propuesta es Unificación de Textos, IPv4 y IPv6. El autor es Jordi Pallet. 10, 15 tenemos nuevamente a, bueno, a Jordi Pallet. El, autor, el coautor de esta propuesta también es eh, Fernando Frediani. La propuesta es la LAC 2022-2 en su versión 2. El título de la propuesta es Alquiler de Recursos no es aceptable en las políticas actuales. A las 11 vamos a tener un receso de 30 minutos. Eh, pedimos por favor puntualidad porque a las 11.30, eh, nuevamente Jordi Pallet va a estar presentando la propuesta LAC 2023 en su versión 4, el análisis de impacto es obligatorio. 12.15, la propuesta LAC 2022-3 en su versión 1, manejo de recuperación de recursos para infraestructura crítica presentado por Edmundo Cázares. A las 13 tenemos un receso de 60 minutos para el almuerzo, seguidamente a las 14 para digerir un poco. Vamos a, aguantar a, Jordi, vamos a escuchar a Jordi Pallet nuevamente, con la propuesta LAC 2021-5, versión 2, definiciones, usuarios y sitios finales. 14.45, LAC 2022-4, en su versión 1, elecciones de moderadores del PDP, el cual los autores es un grupo de trabajo, es lo que comentaba Tomás hace unos se hace la atrás. Y a las 15.30 tenemos el micrófono abierto a la comunidad y a las 16 estaremos cerrando el foro. Bien, sin más que mencionar, comenzamos con, el, con las presentaciones, Tomás. Excelente. Bueno, vamos a dar comienzo a las presentaciones de las propuestas en el foro. Eh, la primera es LAC 2022-2022. 1. Versión 2. Unificación textos IPv4 y IPv6. Invitamos a Jordi Diesel Palet a que suba al estrado a presentar su propuesta. Recordemos que el autor tiene 18 minutos para la explicación.